Como gente de Youtube, hemos sacado un nuevo video para este canal Y bueno, toca hablar ahora de una, una peli muy especial De que fue la más tequilla de toda la historia Y bueno, nada más y nada menos que Avengers Endgame Así que bueno, empieza una vez La película arranca con el personaje que faltaba en la película anterior Que es Hawkeye Que estaba lo más bien entrenando con su hija Hasta que, son, hasta que su esposa lo llama para almorzar con un pancho con mayonesa Lo cual la hija le dice ¿Quién le pone mayonesa a una salchicha? No sé, creo que todo el mundo. Bueno, la felicidad se termina porque en otro lado del mundo pasa... Para Joker y el no fue al azar porque le hizo desaparecer a toda su familia. Y se quedó él solito y solo. Por otro lado en el espacio donde Star estaba junto con Nebula en la nave de los Gorines de la Gracia, Arreglando un poco después de la batalla con Thanos y consiguieron solo 48 horas de vuelo y están varados en el espacio. Parecía que todo se acababa para Iron hasta que apareció un milagro. Aparece una luz amarilla que no es nada más y nada menos que la Capitana Saiyajin. Que lo trae de vuelta a la tierra y ahí están esperando todos los Avengers que ha sobrevivido al chasquido. Ah, y el Capi se ha afeitado su barro. Y bueno, ven en las pantallas que si sí, Thanos ha eliminado a todos la mitad del, de los seres videos que existían. No puesto estar Thanos si y nadie sabe. Iron me está un poco enojado con Capi por lo de Civil War. Después pasa que, bueno, Nebula sabe dónde está Thanos, la Capitana amable que ella sola. Pero bueno, dice Nebula que vayan todos. Y ahí todos se preparan para ir. En ese planeta llamado el jardín Thanos estaba lo más tranquilo Preparándose una sopita cuando de repente Tomasso fue interrumpido por los Avengers que quiere vengarse Y también aparece Thor y le corta el brazo Pero el plan se arruina cuando Thanos destruyó la gema Y ya con eso no podrá revivir a los que han muerto por esa Thor en un modo de frustración le corta la cabeza a Thanos Pero eso no arregla nada Y después se va caminando y ahí Thor no es más el mismo Después usando a 5 años se nota que en todo el mundo falta algo de gente y que pasa con los personajes. Bueno, el Capri está alentando a otros que tres que ha perdido a alguien que le te importaba. Tenía un cubo de luz y esos vengadores me lo quitaron. Eh, Black Widow la nueva jefe de los vengadores. Capitán Amado dice que no va a aparecer hasta el final de la película. Y bueno, por otro lado en San Francisco, y bueno, acá hay una camioneta y una rata ahí, pres presiona un botón, se pierde una luz y bueno, se abre la puerta y bueno, ahí sale el personaje que faltaba. Atman, esta yo se quedó atrapado por 5 años, pero la rata lo ha salvado. Atman está todo confundido y ve que está marcado su nombre y rápidamente va a su casa y se encuentra a su hija que ahora ha crecido bastante. Y bueno, esto lo pone al tanto y se va a avisar a los Y Ese tiene un plan de que... Les cuenta que estuvo atrapado en el reino cuántico, ¿no? no por años, sino por horas. Y dice que puede haber una forma de manipular el portal en algún punto específico del tiempo. El Cap dice a ver si nada más queda el tiempo, ¿no? Pero nada más dice que sí. Cuando a ha ayuda a Tony Stark, que está aprovechado 5 años, está en el campo... Casado con su a pepper y tuvo una hija que le llama Morga. De repente aparecen los vengadores a pedirle ayuda a Tony Stark para crear una nueva máquina del tiempo. Pero Iron Man se rehúsa hacer esto porque ya tiene una familia y no, no quiere ponerle riesgo, así que no acepta y bueno, los aviones van a buscar a otro genio más, que es Hall. Que ahora tiene antiojos y o sea, que ahora ya no es un monstruo de mucha ira, sino que ahora es un eh, Bruce Banner en el cuerpo de Hulk. Y bueno, intenta hacer la primera máquina del tiempo, pero provoca que arman envejezca y después se hace joven hasta que son bebés. Le vuelvo a la normalidad, así que esta primera prueba fue un fracaso apreciado la inteligencia de Hulk Lo que genio acá es Iron Man Que en una noche logró resolver El problema del portal de viaje del tiempo Y bueno, entonces eso llega a Thanos Avengers Se cuenta con el Capi Le devuelve su escudo Se hizo un GPS de tiempo espacio Para que no le pase lo mismo que Arman Y bueno, bueno, se va a unir a la misión Por otro lado, Hulk y Rocket Va a buscar a Thor en el nuevo Asgard Y bueno, lo encuentran Pero Thor estaba re deprimido Que hasta aumentó de peso Ahí están sus dos amigos de Thor Ragnarok que acá hace publicidad a Bueno, Thor se hace gracioso Pero cuando Hulk le dice Que puede regalar lo que hizo Thanos a escuchar el nombre Thanos eh, todo se pone re triste. Pero mejor de triste. Lo jollo logra convencer a torva que se una igual, y, bueno, y bueno se une. Y bueno, por otro lado, Black Widow fue a buscar a Hawkeye, que el primero Hawkeye estaba en México matando a los narcos y ahora está en Japón matando todas las cosas. Bueno, el primero no quiere unirse a la misión porque bueno, no, no queda en la esperanza, pero bueno, lo convence y ya está. Todos reunidos, bueno, se van a, a planear cómo obtener las gemas en distintos lugares a través del tiempo y en distintas épocas de todo lo que vimos en el universo de Marvel obviamente. Y acá menciona que el tiempo funciona de distinta manera y que no va a alterar nada del futuro. O se quedan en eh, muchas líneas alternas de ocurre de distinta manera. Sí. a la y todo. Todo se mete en la máquina y bueno se va cada uno de los años se va por distintos años y bueno Ironman capitán América Antman y Hall van a buscar las tres gemas que estaban ahí en Nueva York en 2012 Hall se va a buscar la gema tiempo la gema verde que estaba en la casa de Otto Strange que bueno ahí todavía no existía Otto Strange sino la ancestral o la anciana Hol va por la gema pero la ancestral lo detiene con su saca almas después de un rato pues, van a convence a la ancestral le dar la gema cortarla de regresarla de vuelta después de usarlas ya dice que no pero el... Bruce le dice que Strange en su tiempo le había dado la gema y esta bueno, le hace caso y se da la gema a Bruce Banner y bueno el Capi se va a buscar el centro bloque que tenía en eh, los malos de Capitán de América 2 que bueno acá los buenos todavía y bueno se mete al ascensor pensando que por ahí había otra pelea pero este ya sabe todo y bueno le tira la posto los malos le creen y bueno le dan el bastón el Capri se va re tranquilo pero justo se encuentra con su versión del 2012 y pelea Y así el Capi con más experiencia logra nada sobre esa antigua Y bueno, al mismo tiempo en Aga, bueno, eh, un año después, en 2013 Thor Gordon y el mapache se van a buscar la gema roja Que bueno, antes era una especie de moco rojo similar a Venom Que bueno, se van a buscarla porque ese momento estaba dentro de J. Foster Thor parece que no quiere ir, se va a esconder Y cuando el mapache se encarga de sacar de sacar la gema dentro de la chica Y Thor de repente se encontró con su madre Y ya sabe que esa es Thor del futuro, obviamente Y bueno, Thor el Gordon le encuentra a su madre todo lo que pasó contando no de que ha fracasado y bueno su madre le da un consejo y bueno eso es expiator a, a volver a hacer un era, y bueno hace su mano y, y recupera su mión, cosa que no le gustará al toro 2013 y bueno en el espacio en 2014 en moda está war machine y nebula buscando la gema de poder le quita el lugar a estarlo y bueno ellos van por la gema y bueno la recupera pero no puede así no se puede hacer así de fácil porque cuando war machine se fue la nebula parece que sufre un daño cerebral igual y, bueno, y se desmaya porque esta estaba en contacto con la nebula del pasado que estaba ahí y tiene una conexión medio brotó y bueno proyecta los hologramas que ven el pensamiento de la nébula del futuro, junto a ese momento esa nebula se estaba trabajando para Thanos que acá en esta versión si sí está vivo y se da cuenta bueno de que esta visión no proviene de esa nebula sino de la otra y bueno, en la tarjeta de SD que está todo, se da cuenta de lo que viene el futuro y bueno, ve su destino y su muerte. Lo manda a raptar a la nebula del futuro y bueno, dándola a la nebula del pasado, así filtrándose para que ésta vaya al futuro y le da unas partículas final a su padre Thanos para que haga más y que él vaya también al futuro. Por otro lado también 2014 en Bolmir, Black Will dijo que va por las gemas del alma y justo se encuentra con cráneo rojo. Me explica la regla esta de que hay que matar a un ser querido para tener la gema del arma. Y bueno, bueno esto saben quién se va a tirar. Va a conseguir la gema y bueno se despide, pero empiezan a pelear, ya que ambos quieren tirarse para pa tener la gema para salvar a los de lo demás No, pero la bulla detiene tiene y bueno ella se va a sacrificar y lo hace. Y así la primera heroína, la waifu de muchos famosos, muere. Y bueno, así Hawkeye consiguió la gema. Así ah, volvemos en 2012 en Nueva York. Tony y estaba buscando el tercer acto que tiene ahí la gema de espacio. Además se le mete en el atoraje de Tony, provocándole una riña cardíaca y bueno, si solda maletín y el, el más postre se la lleva, pero es empujado por Hulk haciendo que el tercer acto caiga en manos de y bueno, se lo lleva Creando así una nueva línea temporal Pero bueno, después cuando aparece el capit eh, Tony tiene una idea Que es viajar a 1970 Para buscar el tercer acto que está ahí Y también más particular Que es en Nueva Jersey en las viejas instalaciones de chile Que aparte están ahí Bueno, ahí estaba Happy. El rejuvenecido por computadora, el capi roba más partículas de speed y mientras Tony Stark va a sacar el tercer acto, Y justo ahí se encontró con su padre y el Cap se encuentra con, encuentra con el amor de su vida, Pedicar. bueno, pues vuelven de vuelta al futuro. no bueno, ya todos consiguieron las gemas restantes y cuando regresan a la base, todos están felices de conseguirlo, todos están felices de conseguir la gema, pero bueno, hijo que está todo entretenido y todos se dan cuenta de que Natasha no sobrevivió. Y todos quedan re tristes, Todos van a que el sacrificio vale la pena. Tony se hace su propio guantelete infinito a lo y bueno ahí coloca las gemas y bueno falta decidir quién va a tronar los dedos Thor quiere hacerlo pero además dice que no porque no está en condiciones no es fuerza de Goro, solo porque solo porque la energía de las gemas emite radiación gamma y que tiene radiación gamma yo le digo Hall así que bueno Hall se decide ponerse el guantelete y bueno Hall se pone el guante pero el guante este es más débil que el, que el guantelete de Fitty Wall porque esto emite demasiada energía que hace dañar demasiado el brazo de Hall y con sus últimas su última voluntad de ese brazo bueno logra chasquear los bueno, te ese llamado nos nos cuenta de que la mitad del universo ha vuelto a aparecer, luego la alegría no duda mucho ya que justo aparece una gigante y bueno luego, hace presencia a la tierra le dice a nebula que vaya a buscar las gemas y bueno justo el guantelete estaba al lado de Hawkeye que ya también, lo tiene que huir de inmediato porque aparecen unos perros alienígenas, se libra de los aliens y le pasa justo el guantelete a nebula pero esa en la otra nebula Esta la iba a matar Pero justo aparece Gamora Y la nebula buena Que dice que esta puede cambiar Pero esta no hace caso Y va a matar a Gamora Pero la nebula buena le mata Así liberándose esta de su pasado Por otro lado Iron Man, Capitán América y Thor Se preparan para brillar contra Thanos En la primera batalla final De la película Y bueno Los tres principales Héroes de Marvel Se enfrentarán a Thanos La pelea bastante genial Thor le da mucha energía se este Le tira bastante rayos Pero justo Thanos con su espada Hace una especie de ventilador Que bueno Lo va a esquivarlo Y bueno Lo pone a dormir el capi lo quiere golpear pero bueno todo le empuja. todo le quiere volver a cortar la cabeza con el hacha, pero no puede. Este Thanos es más habilidoso. Lo desarma y le, y le quiere insertar otra vez el, el hacha en el pecho no sé como lo hizo todo en el futuro a Thanos, pero ese le da el tiempo para que alguien más tome el Mjolnir es nada más y nada menos que el Capitán América. sin martillo no le ponen a nada, y bueno ahí llegan las naves gigantes y llegan todos los secuaces de Thanos y llegan muchos monstruos más y a bueno, Capis es el único héroe que quieren y va a enfrentarse a todos pero llega una llamada inesperada hey, God, Sí, compañeros. Otro estadio vivió y trajo refuerzos. Los refuerzos en serio. Tajo a todos los superhéroes que conocemos. A todos y a todos. Todos, todos los personajitos. Incluyendo más naves, más tropas y todo eso. Así ah, ya para esa magia, Así ah, antes de Hall y bueno, estaban atrapados, pero bueno, ya lo sacarlos. Y bueno, todos se preparan para pelear. en la pelea más épica, más genial y más espectacular de todos los tiempos del género de superhéroes. los héroes y villanos se enfrentan a una batalla muy larga donde cada uno demuestra eh, sus habilidades y bueno, vemos que la batalla es, es muy violenta y el que diga que es Marvel no es violenta realmente no sabe de lo que habla. pero eso no es todo, también hay encuentros como el de Iron Man y Spider muy comodador y también el encuentro de Star Wars y Gamora que no les salió muy bien Iron Man se encuentra con Strange y le pregunta si este es uno de los 14 millones donde ganaba y donde Strange dice que aún no te ves por okay, tanto, voy a Okay, Ok, Thanos va a buscar rápido a la agenda pero juntos ya se presente el la Escarlate que obviamente está enojada por la muerte de su nueva división y bueno, ahí ya en enfrente, obviamente es mucho más golosa que puso un aprieto a Thanos, lo no levanta, lo no le alza y justo le queda aplastado haciendo romper la armadura y bueno este se cae de miedo y le dice a, a los hombres que disparen. Y bueno, se arma una horda de disparo de la nave que obviamente destruye, destruye todo su paso. Joca y tiene el guantelete y le dice a Capitán América dónde hay que ponerlo y bueno, el Cap dice que tiene. El cap dice que tiene que meterlo dentro del túnel cuántico y después Joca le pasa el guantelete a Black Panther, se lo pasa a Black Panther y va y lo protege como si fuera un valor de Rappi Este es acorralado, le toca pasar las 3. Fireman, y utiliza todas las funciones del traje Incluyendo su modo de matar Se ve rodeado por varios bichos Y el Capi lo ayuda con su martillo de Thor Y es la última interacción que vemos de estos dos personajes Después de de los espadas Se sube un pegazo Pero los espadas no alcanzan Hasta que aparece algo en el cielo Y la arma se apunta hacia arriba Y nada, no es nada más y nada menos Que la Capitana Marvel Con un nuevo peinado Y destruye todas las navetas. Que la verdad sí me gusta como luce el personaje. Y ok, Spy la ve, le pasa el guantelete a ella. La capitana ahora tiene el guantelete y va acompañada de las poderosas de mar. La abre y no pasa para que vaya la capitana hacia el portal, pero justo Thanos destruye la máquina y bueno, explota todo tano barraba lo de Guantelete, pero Iron lo quiere impedir, pero bueno, lo saca a un lado. Se los pone y ya va a llegar pero la Capitana Amarga aparece, lo retira un poco y parecía que casi ganaba porque si es sirve esta, pero rápidamente tanto se agarra a la gente que conoce que es la Violeta y bueno, le pega y la saca a esta de la película. Toca el turno de Thor y el Capitana América, pero no logra detenerlo y bueno, lo golpea a los dos. Y ocurre lo imaginable. El Doctor 3 le da indicios a Tony un pequeño spoiler y Iron Man va con, va con un movimiento rápido y le quita las gemas a Thanos y se lo coloca a su propio guante que se había hecho y ya gira los dedos y así los sabe enyergado Así se hace polvo todos los malos y tal nada más y nada menos que queda por esperar su final y ahí va, va Listo, se fue. Pero ese chasquiro le llenó demasiada radiación mortal a Iron Man, Y bueno, ya su último se despide de su amigo Rhodey eh, de Peter Parker y si lo considero como un hijo. Al, al menos esta esta saga y a su esposa Pepper. Siempre estuvieron juntos al lado, las buenas de las malas. Y bueno, así el invencible Iron Man se muere. Todos entristecidos se ponen rodillas, se moya a su compañero caído. Y bueno, la cosa termina con un montaje de todos felices, recontentos, encontrarse con sus amigos y con sus queridos, volviendo todos a su vida normal. Con la voz en Off de, de Tony Star que había grabado un mensaje antes de ir, ir a la misión después sucede el funeral de Iron Man una parte de hockey eh, recordando a, a Black Widow y a Visión un Thor nombrando a Barquilla como la nueva reina de Asgard y él se va a divertirse un rato con los guardianes de la galaxia para hacer más chistes y esa cosa pero aún falta devolver volver a gemas a su punto de del tiempo y bueno esta misión va sobre el capitán Avey bueno acá pasa algo extraño se despide también de, de su amigo Farco y también de su amigo viejo se va al portal pasa al contador y no vuelve pero si sí vuelve pero muy envejecido y al parecer parece que quedó viviendo en el pasado eh, con su novia pi y bueno ahí vivió feliz y hizo una vida ahí pero al hacer eso bueno se queda otra línea temporal y bueno hay mucho hueco argumental Mata a Senil le entrega el escudo al falcon y ahora este será el nuevo capitán américa y bueno todo termina con el lindo baile de Steve Rogers y bueno así termina de una vez la saga infinita no pasa otra nueva pero por ahora hay que esperar un tiempo y bueno gente esta fue la película más taquillada de la historia superando a Avatar bueno Avengers en gay si te ha gustado este video, pues dale un me gusta, la compartida, eh, suscribite, y en los comentarios que de otra película que, que hable, no sé, y bueno, yo acá me despido, yo soy José yo último y bueno, nos vemos en un próximo vídeo chao